Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Buenas noches, un cordial saludo. Me alegro de saludaros, amigos, moderadores y sobre todo a los que estáis entrando nuevos, que estáis entrando bastantes personas nuevas a mi canal. Así que yo desde aquí os mando un cordial saludo y agradecido. Pero, chicos, vamos a hablar de esto de los observatorios solares. Vamos a, a llamar un poco a la cordura y hacer unas pequeñas aclaraciones. Simplemente me veo la obligación como parte ¿no? de, de esta comunidad del misterio, pues arrojar un poquito de luz y de aclaración a todo esto, porque veo que esto está llevando a confrontaciones eh, entre unos y otros. ¿no? Y yo creo pues, que esto es algo erróneo, esto es algo erróneo, ¿vale? Eh, en, en primer lugar, eh, está muy bien pues, que uno pueda pensar que eh, los observatorios, seis, siete observatorios, se han cerrado por un motivo eh, relacionado con los alienígenas. Me parece muy bien, cada uno puede pensar lo que quiera. Me parece muy bien que eh, puedan pensar que, oye, puede ser que los han cerrado porque Quizá venía una llamarada solar y para no dar eh, pánico, no, para no ofrecer pánico a la gente, pues lo que han hecho ha sido pues, cortarlas. Hay unas páginas que llevan cerradas desde hace tiempo. Vamos a hacer una aclaración. He oído ya en diferentes lugares que helicópteros han estado sobrevolando. Y es uno. Es uno que estuvo por allí dando vueltas. Dios sabe para qué. Y se fue. Fue un Black Hawk. no. Eh, en un programa anterior hice un, dije un Tomahawk, me equivoqué. vale, Fue un error. Es un Black Hawk. Pero, ¿qué es el FBI? ¿Alguien sabe lo que es el FBI? Yo creo que hay personas que piensan que el FBI pues es poco más que eh, la confederación intergaláctica de Star Wars. El FBI, en España, sería la Policía Nacional. ¿Qué, ¿Qué es lo que persigue la Policía Nacional? Pues bueno, delitos fiscales, delitos de información. He oído ya en otros programas que el ejército, en ningún momento el ejército ha entrado allí en absoluto. ¿eh? Es que tienen un Black Hawk, claro, sí. Eh, ¿Y qué? ¿Vale? O sea, no, cuidado con esto porque se está eh, llevando mucho a la confusión. ¿Qué hace el FBI? Pues desde delitos menores, delitos fiscales, delitos de inmigración, delitos más grandes, más pequeños. Es una policía federal, es la Policía Nacional en España. Está la, la División de Información, la División Informática, la de fraudes fiscales. Es el FBI, o sea, Policía Nacional, es el FBI en Estados Unidos. Bueno, yo no sé esto donde eh, está el misterio no esto también hay que tenerlo en cuenta esto por un lado por otro lado, he oído en un vídeo eh, eh, eh, ciertos desconocimientos ¿no? como, wow, es el primer observatorio que sé que tiene aluminio luego han corregido y dicen, no, mercurio creo que es la Torre Eiffel ahora no me hagáis mucho caso pero hay monumentos que sus bases son de mercurio porque el mercurio lo que hace es amortiguar eh, los movimientos sísmicos y los movimientos y vibraciones de grandes estructuras. Si no se... Imaginaos, la Torre Eiffel o cualquier monumento grande vibraría y se partirían o tendrían desperfectos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eh, es normal que estén bases de mercurio porque si tú estás enfocado al sol, ¿no? Estás enfocado al sol, son... Eh, son unos telescopios muy sofisticados, muy caros. Imaginaros porque eso empieza a vibrar, porque hay movimiento sísmico, porque hay esto y lo otro. Oye, pues cuántas reparaciones tendría ese, esos, esos aparatos, ¿no? He oído lupas, ¿no? Eso depende de las lupas, no son lupas, son lentes y filtros. ¿eh? Esto eh, cuando se habla hay que hablar un poquito con propiedad, si no, no se puede salir aquí a pecho descubierto a dar ciertas informaciones, ¿no? Pero... Eh, vamos a, a, lo que, a lo que nos atañe, ¿no? Porque esto yo creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis webcams desactivadas. Eh, el, el compañero Planetas Naquedos ha hecho un vídeo de tres minutos y medio y no os voy a poner lo mismo, ¿vale? Porque ya lo ha hecho a él y tengo yo esta información como él y, eh, bueno, pues habla de la Cámara de Cine de Australia en España, en Chile, en Hawái, en Francia y en Pensilvania, ¿vale? Unas funcionan, otras no funcionan. Oye, que igual no está relacionado. Sí es cierto eh, que están cerradas. Unas por mantenimiento, otras de meter una clave, otras tal. Vale, eso está muy bien, pero no funcionan. Me hace gracia cuando se habla de yo he estado investigando tal cosa y resulta de que están funcionando. Pues se ha investigado mal. Porque esas seis están sin funcionar. El motivo, pues no se sabe. Puede ser cualquier cosa. Mantenimiento de la página, puede ser cualquier cosa. Pero es muy gratuito frivolizar, sobre todo eh, cuando alguien en, en el grupo del misterio... Y esto no es quejarme, es observar. Porque yo también cometí estos errores y he aprendido, ¿no? Eh, cometí los errores de que, oye, si no estás de acuerdo con lo que yo pienso, pues no sé qué, tal, ¿no? Pues es una tontería. ¿Por qué? Pues porque cada uno ha de seguir una línea de investigación y una línea de trabajo. Es cierto que las seis eh, webcams no funcionan. ¿El motivo? ¿Quién lo sabe? No lo sé. Que se ha intervenido durante varios días el, el Observatorio Espacial en Nuevo México, el Observatorio al Sol, perdón, en Nuevo México también es verdad, pero que ni hay militares, ni se les espera. vale, Porque yo ya he oído por ahí eh, que hay militares, los militares... Eh, no, no metáis al Ministerio de Defensa o a la Defensa Nacional con el FBI, que es una policía que puede intervenir hasta escucharte telefónicamente, si hace falta, no es la CIA, la CIA es un servicio de inteligencia. El FBI es una policía federal, como aquí en España es la policía del Estado, la policía nacional, ¿vale? Entonces, no frivolicemos porque no hay que frivolizar tanto. Quiero hacer estas aclaraciones finales, yo no voy a hablar más de esto, ¿vale? Pero sois vosotros los que me estáis pidiendo, Rafa, pero habla tú, di, bueno, pues yo hablo. Vosotros mandáis sobre mí, que sois mi audiencia, mi querida audiencia, ¿no? Eh... Pero sí eh, quiero hacer una serie de pequeñas aclaraciones y antes de despedirme eh, quiero comentaros que en el canal Clásicos del Misterio tenemos a Alba y Paloma que ahora enseguida acabando nosotros aquí va a hacer un directito vale, y os pediría que os pasaréis por allí antes de continuar con lo que voy a decir. Me hace gracia, me hace gracia, por ejemplo, yo no voy a hablar de nadie, yo voy a hablar de mí. De mí ¿eh? Yo creo que eh, yo hablo y pido por mí, como decía aquel, ¿no? No voy a decir, oye, suscríbete a aquel canal también. Bueno, también lo puedo hacer, pero hay gente que no le hace falta que te suscribas a su canal, ni nada, porque tiene mucha gente. Este es el problema. Cuando un canal tiene tanta, tanta gente, hay que ver el porqué. Hay que ver el porqué. Porque han hecho un buen trabajo, eso es evidente. Porque han sido constantes, eso es evidente. Y porque han tenido información que al público le ha gustado. Y eso es más que evidente. Eso no se puede discutir. Pero, ¿qué información se ha estado dando? ¿Eh? personas que creen en que el, la reina de Inglaterra se arranca la piel y tiene escamas o piel de lagarto perdonadme pero a mí me conocéis desde el principio los que lleváis desde el principio sabéis que yo no creo en estas teorías y que para mí son bastante descabelladas porque son algo fuera de lugar para mí, cuidado, igual me equivoco ¿eh? que seguramente es lo más probable que yo me esté equivocando pero doy mi libre información así como algunos se quejan de que en internet pues se va a censurar la información, que esto no es verdad, se van a censurar ciertas cosas de los copyrights y tal, ¿no? No nos censuremos nosotros. No nos censuremos. ¿eh? Entre nosotros no, ¿vale? Porque yo creo que no es lo más lógico. Entonces yo creo, yo creo que... Eh, hay que ver el trabajo de cada uno, el esfuerzo el día a día. no. Cada uno puede decir lo que quiera, cada uno tiene su teoría. Y vosotros sois un público inteligente, vosotros sois súper inteligentes y vais a elegir lo que más os guste. Hay gente, pues que alguno de vosotros estáis aquí sin que os guste mi contenido, pero por lo menos escucháis lo que yo contrasto. Eso es fenomenal. Igual tenéis eh, más afinidad con otros sitios está muy bien, eso lo veo yo estupendo porque no te puedes conformar con lo primero que te llega y tienes que discernir y separar la información, esto es lógico, esto es normal ¿vale? esto por un lado y luego pues hay que ver el origen de los canales ¿Eh? ahora vamos de escépticos pero hace dos años nos creíamos todo, ¿vale? la gente evoluciona, sí, pero al igual que tú en aquel momento no querías que nadie fuese en contra de tu opinión no se puede ir en contra de del trabajo, de la información o opinión de las personas que ahora mismo están ofreciendo un contenido. Entonces, aquí vemos un poco la controversia y la pedantería en ciertos puntos. ¿vale? Entonces, si se han, eh, hay seis páginas web que no funcionan, yo no lo asocio a lo de Nuevo México. ¿eh? Luego hay una imagen, esto es muy curioso, de una Gina, de una tal señora Gina que ha grabado y que está metiendo información en la red. Bueno, pero esto lo hacen también muchos youtubers meter información como le da la gana tú te la puedes creer o no te la puedes creer evidentemente hay pruebas y evidencias que te van a decir que son verdad o que son mentiras. eso lo tienes que sacar tú amigo eh, luego tengo aquí apuntado del control militar no hay ningún control militar en esa base vale el que ha dicho eso eh, pues que verifique la información porque eso es des, eh, negar una cosa pero decir algo que no tiene sentido, o sea o, o, o intentamos blanco o negro, pero marear al personal, el personal se cansa. Esto por otro lado. Luego por otro lado con el tema este, el fa la famosa imagen esta del sol, no que se ve un objeto pasar por delante y luego el mismo objeto pasar por detrás. Bueno, no es el mismo objeto, ¿vale? es un satélite que conforme se va moviendo la Tierra, pues este satélite eh, se encuentra en un punto en el que el satélite capta la Tierra. ¿Pero por qué capta la Tierra y no se ve la Tierra? Pues porque el filtro que lleva la lente es solo para captar el Sol con una baja luminosidad. Es muy fácil. Tú pasas por delante de la Luna, sigue girando, ese, ese satélite está apuntando al Sol, pero llega un momento que la Tierra se interpone. Entonces, al interponerse, si el Sol está ahí y yo me interpongo, sale por aquí. Y si estoy enfocando la, al Sol desde aquí, la Luna pasa por el otro lado y luego pasa la Tierra por el otro lado. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque esto es de perogrullo. ¿eh? Esto es de perogrullo y no es ningún objeto. ¿Qué ha podido ser lo que se ha intervenido en este observatorio? Pues desde un, un delito menor de información, de filtración de información, hasta un delito de un fraude o cualquier cosa. Luego hay quien dice que hay una línea de investigación, no sé cuál es, que han enviado eh, una, una carta, una caja con antrax, con no sé qué... Que, que se ha enviado a la a la central de, a la, a la oficina de correos, perdón. Pero bueno, pero eso quién lo sabe. Si el FBI... No está dando información el FBI, el FBI está dando información, y yo no sé dónde lo buscáis, pero está dando información que de momento se abstienen de dar información. Porque es secreto de Estado, es un secreto federal. Pues como aquí la policía. Pero sí ha dicho esto ya el FBI qué no información? No, no la has buscado. Pues si te metes en la página donde el FBI publica, lo vas a encontrar. No nos vamos a pronunciar de momento. Es eh, secreto federal. Punto y pelota. Esa es la información que han dado. Entonces, no frivolicemos con los observatorios solares porque, eh, no sé, igual hay gente que, a mí me hace gracia, es que se está ocultando la información. Hombre, eh, si es un, un tema federal... Es que se está ocultando la información, es lícito. O vamos a ir al FBI, señores, ustedes no nos oculten información. Y te dirán, vale, pero pues te la voy a ocultar. ¿Vale? No es que yo esté a favor ni en contra, sino que te la van a ocultar. Entonces no frivolicemos con intentar despre desprestigiar, ni menospreciar, ni tirar por tierra el trabajo de nadie. ¿vale? Pues he dicho que rompo una lanza fa a favor de, del compañero, planetas naquedos... Que no vamos en la misma línea. Él tiene una línea de, de, de temas de misterio o llamarle como queráis y yo tengo otra línea diferente. Pero no por ende, yo ahora tengo que coger y pelearme con él porque no estoy de acuerdo con él. Pues no, yo respeto lo que él haga, como si ahora mismo se compró un paracaídas y se tira desde un avión. A ver, el que te vas a tirar eres tú, no yo. Pero yo no voy a criticar lo que hagan los demás. ¿vale? Yo caí en este error hace mucho tiempo. ¿Vale? Y creo que es un error. Es un error. Porque hay una cosa que aprendí. Y esto os lo digo para que no nos oye nadie. Eh, aprendí una cosa, digas lo que digas, el otro va a hacer lo que le dé la gana. Y entonces, eh, cuando te das cuenta que el misterio realmente está para unir a las personas... Eh, porque tenemos una inquietud, no? tenemos una ideología, una inquietud, sabemos que algo ocurre, que algo está pasando. Unos pueden creer más, otros menos, pero no desprestigiemos el fenómeno OVNI, sobre todo porque es algo serio. Los mismos países, los mismos estados, servicios de inteligencia, agencias federales, policía nacional, el ejército español, bla, bla, bla, todas estas agencias guardan celosamente estos datos. ¿Por qué? Porque algo está pasando de verdad vale entonces yo creo que si entre todos sacamos un, un consenso una opinión un objetivo un algo es importante lo mejor de todo es que todos estamos remando en el mismo barco o mejor dicho todos vamos en el mismo tren aunque podemos estar en diferentes vagones y esto hay gente que no lo ve entonces yo antes de desprestigiar a nadie aunque he estado muy en desacuerdo con muchas personas me doy cuenta que por suerte o por desgracia vamos todos, querido amigo, en el mismo tren. Tú puedes creer que hay reptilianos y otros pueden creer que no, pero que en realidad nos están visitando. Otros podéis decir que están entre nosotros y otros podéis decir que estuvieron aquí y se fueron. Pero ¿sabéis cuál es el nexo en común? Que algún contacto extraterrestre hemos tenido. Cojámoslo de esta manera. Así que yo, por mi parte, haciendo estas pequeñas aclaraciones, las del mercurio, las de las lupas, lentes, filtros, control militar, que esto no sé de dónde sale, eh, por favor, no frivolicemos y que cada uno investigue, investigar. Es, es lo, lo más sano. ¿eh? No nos conformemos con lo que yo estoy diciendo aquí. Al contrario, yo sé que toda la audiencia que tengo en este canal es, si no la más, una de las más inteligentes que hay en la red. ¿Por qué? Porque vosotros mismos me proponéis eh, cosas muy opuestas a lo que yo digo e incluso de vosotros aprendo yo. Y de eso se trata, de un feedback. Vosotros me dais información, yo os la doy y vamos trabajando conjuntamente. ¿Por qué? Porque si no, pues esto sería un monólogo. Así que yo por mi parte, chicos, os quiero mandar al canal de, al canal de Clásicos del Misterio ...para que Alba y Paloma pues, os deleiten pues, con ese directo que tienen ahora mismo. Y sobre todo, por favor, respeto cada uno que piense lo que quiera... ...y ya está, porque es la mejor opción. Porque cuando seamos mayores y seamos viejos... ...sobre todo los que estamos aquí dando información y, y luchando contra la ocultación de datos... ...algún día quizá nos reunamos y nos tomamos un café todos tranquilamente... Pues, contando nuestras hazañas en el mundo del misterio. Y yo creo que eso es lo que nos quedará, sobre todo, para las próximas y futuras generaciones. Así que yo es lo único que puedo aportar, sobre todo esto, en la corrección de los datos. Si sí hay seis eh, eh, páginas web que no están emitiendo al sol, unas llevan un tiempo, otras están en mantenimiento, los asuntos y motivos se desconocen, es sospechoso. Bueno, con que pensemos que el 50% lo es, o un 25%, ¿no? Que de seis páginas dos sea sospechoso y que del resto las otras cuatro estén realmente en mantenimiento, pues ya es sospechoso. Con que tan solo una la haya cerrado por un motivo extraño, ya es sospechoso. Al igual de sospechoso es que hayan intervenido esta de Nuevo México. Aquí os dejo este mensaje. Pensadlo. Y sacad vuestras propias conclusiones. Así que, nada más amigos, un fuerte abrazo. Ya sabéis, nos vemos ahora en Clásicos del Misterio. Os invito por allí, por aquí estaba el enlace por el chat. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima, besitos.